Hola amigas y bienvenidas de nuevo a mi canal, yo soy Rocío y este es Risas Rizos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 aire más seco ya es tiempo de aplicar o de agregar más humedad. Así que este video va a ser totalmente sobre hacks o trucos para agregar más humedad a cabello super seco en 5 maneras fáciles y económicas. Ahora este video es patrocinado por Aussie awesome Moist para enseñarles qué tan fácil es de encontrar a estos productos y también me han ayudado a ver a los sulfatos y siliconos un poco más diferente y en este video voy a explicar cómo. Número uno es de decir adiós a la acumulación de productos y eso lo puedes hacer con un shampoo clarificante pero también hidratante. Una opción que es súper fácil, súper económico y también funciona súper bien en tu cabello es de usar el Aussie Mega Moist Shampoo aunque sí contiene sulfatos te deja el cabello bien libre del residuo de caspas, de la acumulación de productos así que sí vas a notar espuma vas a tener un nuevo comienzo y tu cabello va a absorber fácilmente los acondicionadores profundos y lo que deseas aplicar a tu cabello para definir a los rizos esta botella es de 13.5 onzas y solo cuesta 2 dólares y 97 centavos número dos es de no tener miedo a los siliconos tan tan tan de veras dije que usando sulfatos y siliconos no están mal en el mismo vídeo creo que sí pero déjame explicar, definitivamente hay siliconos que van a dejar tu cabello súper hidratado y yo sé que vas a querer probarlos. Amor Methicone, por ejemplo, es considerado ser uno de los mejores polímeros acondicionadores, dando beneficios como brillo, hidratación, acondicionador profundo, protección del daño de calor y resistiendo la acumulación. Aunque sí, eventually, vas a tener que usar un champú clarificante para quitar todos los siliconos de tu cabello, no lo vas a tener que usar tan frecuentemente. Puedes probar el Aussie Mega Moist Conditioner, este este acondicionador es muy bueno con el deslizamiento o el slip. Es muy económico, hasta lo puedes comprar por Amazon. Voy a dejar el enlace ahí abajo en la caja de descripción por si acaso lo quieres comprar. Y como les dije, este acondicionador es muy muy bueno hasta con los siliconos. Y como el champú esta botella es de 13.5 onzas y solo cuesta 2 dólares y 97 centavos. Hack número 3 es de cubrir a esos rizos. Ya les he enseñado varios tratamientos caseros aquí en mi canal para mejorar la salud de tu cabello y en casi todos los videos siempre cubro mi cabello usando una bolsa plástica. Aunque me parezco loca, siempre cubro mi cabello con una bolsa plástica. Lo hago para atrapar el calor y eso va a hacer que los cutículos abren y que tu cabello va a absorber el tratamiento un poco más. ¿Quieres saber cómo atrapar más calor en esa bolsa? ejercicio. El ejercicio te va a dar un bombeo de sangre y esa circulación te va a hacer el cuerpo sentir más caloroso. Te va a dar más beneficios a tu cabello y es completamente gratis. Hack número 4 es de tratar a tu cabello con amor. Acabamos de hablar sobre cubriendo tu cabello cuando vas a usar un tratamiento profundo, así que ¿por qué no hablamos sobre un tratamiento profundo que te va a ahorrar dinero y tiempo. Hablé un poco sobre este producto en mi video en español de Snapchat Curly QA y poco a poco me estoy enamorando de este producto. Es el Aussie 3 Minute Miracle Strong Deep Conditioning Treatment y de verdadamente me quedé impresionada. En solo 3 minutos, en vez de 30 minutos, mi cabello se sintió 10 veces más fuerte y lleno de volumen y brillo. Contiene sea kelp, australian aloe y aceite de jojoba. Si estás buscando una condición profundo que es muy bueno pero que también es muy económico, prueba este. Esta botella... Es de 8 onzas y también solo cuesta 2 dólares y 99 centavos. Hack número 5 es de dejarlo con frío. Si no lo sabías, sellando las cutículas es lo que te va a ayudar a atrapar la humedad en tu cabello y también te va a ayudar a agregar brillo. Al final de lavar tu cabello, enjuaga tu cabello con agua fría porque la agua fría es lo que te va a ayudar a sellar los cutículos. Y yo aprendí durante el verano que, como a mí me encanta, Estar en la ducha con agua caliente cuando me baño. Ya cuando empiezo a lavar el cabello, aquí es donde cae el agua primero. Y ese agua caliente es lo que me deja el cabello muy seco ahí. Así que lo que yo empecé a hacer es de lavar mi cabello desde el principio con agua fría. Así que el hack que yo tengo es de en vez de esperar al final de la ducha, puedes empezar a lavar tu cabello con agua fría. Y eso también es gratis. So, han sido todos los hacks para este video, y para mencionarlos una vez más, los productos que mencioné en este video son Aussie Mega Moist Shampoo. Aussie Mega Moist Conditioner y Aussie 3 Minute Miracle Strong Deep Conditioning Treatment voy a dejar el enlace para todos los productos que mencioné en este video ahí abajo en la caja de descripción muchísimas gracias a Aussie para patrocinar a este video para darles más información sobre estos productos que son económicos y que también son más fácil para encontrar en los lugares donde ustedes viven ya que muchas de ustedes me han preguntado por un video sobre los productos que son más baratos o más económicos y que son más fácil para encontrar en los lugares donde ustedes viven. Denle un dedito arriba a este video si les gustaron y no se les olviden de suscribir a mi canal si quieren ver más videos sobre el cabello rizado. Las quiero mucho, un besito y nos vemos en el próximo video. Bye.